Los invito a respirar profundamente a través de la nariz y lentamente exhalen a través de sus bocas. Y con la siguiente respiración, yo te invito a poner tus manos sobre tu corazón y siente esa conexión en el área de tu corazón. Y mientras inhalas y exhalas lentamente, focalizándote en tu corazón, te invito a pensar en un recuerdo o en un momento reciente de gratitud. ¿Qué fue algo reciente de lo que hayas estado profundamente agradecido? O quizás podríamos focalizarnos en la gratitud por el hecho de que hemos permitido este momento, en este momento para nosotros, para hacer una pausa y conectarnos y para escuchar el bellísimo y amoroso mensaje y la sabiduría y la guía de Cryon. Saludos, queridos míos, soy Cryon del Servicio Magnético. Siempre he dicho esto. Que sabemos quién está escuchando, ya sea en eso que tú llamas en vivo ahora o una repetición o ya sea dentro de un año. De nuevo, yo te digo, sabemos quién está viendo y escuchando. Y lo decimos de una manera muy amorosa. Imagínate por un momento a aquellos de ustedes que tienen niños y quizás han crecido ya y quizás tienen vidas propias. Y es cada madre, cada padre ama esos tiempos, esos momentos, cuando el hijo llama. Hola mamá, hola papá. Te amo. Hay algunos padres que se sientan al lado del teléfono o siempre lo tienen cerca para que si esta llamada sucede, lo puedan, la puedan recibir, que para que si de pronto se alejan puedan recibir ese mensaje en todo caso, o lo puedan recibir en vivo porque siempre se llevan el mensaje. ¿Entienden lo que digo? Espíritu está siempre al teléfono sabemos y tan pronto como tú te sintonizas con estos mensajes es como si hicieras una llamada y entonces nosotros podemos hablarte y tú a nosotros de alguna manera eso es lo que hace el amor que tienes que va en ambas direcciones quisiera comenzar una serie sobre la compasión. Esta canalización y las siguientes tres serán cuatro facetas o cuatro fases sobre la compasión. Hay muchos tipos de compasión. Y vamos a hablar de cuatro cosas relacionadas, cuatro temas relacionados, facetas, tipos de compasión. Y es posible que sean diferentes de lo que ustedes creen. Lo verán a medida que avanzamos. Estoy diciéndole a mi socio de nuevo que estas cuatro canalizaciones sobre la compasión deben estar disponibles para todas, para todos, no solamente para los miembros. Y así es como es, las canalizaciones deben ser gratuitas siempre y serán distribuidas. Hay un lugar para eso que mi socio ha creado y eventualmente todo lo que sucede aquí en la sección de canalización de estos programas estará disponible para todos. Entonces, cuando digo que va a haber cuatro de estas, otras tres más, todas estarán siempre disponibles. Esta es la primera. Definamos ahora la compasión. Ahora, la definición de compasión mi definición será diferente de cualquier cosa que veas en el diccionario, porque nosotros vemos la compasión como la esencia, literalmente la esencia de la fuente creadora. El amor y la compasión son los elementos de Dios. Lo que sea que tú digas que Dios es, ya sea que lo llames espíritu, fuente creadora o cualquier nombre que quieras darle, si quieres saber, la energía que es más central y más común y más poderosa en Dios es el amor y la compasión. Esas son las energías. Y juntas forman un tipo benevolente de acción compasiva que discutiremos en otro momento. Déjenme darles la definición que queremos que escuchen dos veces. La daré de cómo vemos nosotros la compasión. Compasión es la conexión con la fuente creadora, con Dios, con espíritu. Es la conexión con espíritu que permite una fusión de energía, que suceda una fusión de energía para ti. Algo que te da una apertura de corazón, una benevolencia madura y una comprensión, una completa comprensión de todo lo que está a tu alrededor. Es diferente, ¿no es así? Entonces, si comienzas a analizar esa definición en particular, verás el sentido de ella y su lógica, porque tiene varios pedazos y partes. La conexión con espíritu. Esa conexión con espíritu automáticamente te conecta con tu alma y te da un pedazo de esa compasión que necesitas para permitir una fusión con las energías de la apertura del corazón, con una benevolencia madura, no una benevolencia inmadura, una madura, algo que recibes de tu conexión con el espíritu. Y luego eso lleva a una percepción comprensiva de eso sobre lo cual estás, haciendo, estás siendo compasivo. Esa es una compasión madura. Eso está en el corazón, en el centro de todo lo que enseñamos. La compasión más común es la compasión por otros. Eso en tu vida es lo más común. Mientras vas por ahí como un trabajador de la luz o como una persona interesada en lo espiritual, tienes que comprender que la compasión es el catalizador para todo. La compasión es eso que te lleva a un estado de paz que permite la sanación. Vamos a decir eso de nuevo, vamos a decirlo de nuevo, y en varias canalizaciones lo diremos. Y quienes son presentados en estos programas, los conferencistas, los sanadores, los sanadores también hablarán de eso. Si le has hablado alguna vez a un sanador y le preguntas, antes de ir a a una sesión de sanación o llega un humano a donde ti ya sea a larga distancia o frente a ti, ¿qué haces? Y algunos dirán, bueno, yo medito o me preparo a mí mismo. Y después, si quieres sacarle un poco más, le preguntarás, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo te preparas a ti mismo? Y comenzarán a utilizar un lenguaje como este. Yo me adentro en mi corazón, adquiero una presencia, una apariencia compasiva, aclaro y limpio mi mente para poder sentir el amor y las necesidades de las personas con las que voy a hablar, para poder equilibrarlas y que se sanen a sí mismas. Este es el proceso de cualquier sanador en el planeta, especialmente de quienes interactúan con otros humanos día a día o quienes dan lecturas a los humanos para que sus corazones tengan menos miedo y estén mejor. Ellos se preparan a sí mismos, se adentran en su corazón, sueltan el intelecto, no tratan de entender las cosas, simplemente son. Déjenme decirles algo. ¿Cuántos inventores ¿Has escuchado que cuentan una historia y que dicen que sus inventos llegaron no cuando estaban concentrados en los pedazos y en las partes de la física o de la química, sino que sucedió cuando estaban haciendo algo total y completamente no relacionado, quizás en la calle o quizás yéndose a dormir? Y es ahí cuando llegan las mejores ideas. Es el mismo proceso, queridos míos. El amor compasivo es lo mismo. Tú limpias y aclaras todo lo que tú eres y entonces comienzas a tener un corazón compasivo. Y eso te lleva a la habilidad de sanar. La compasión por otros no es piedad, no es que te sientas adolorido, que sufras por otro. La compasión por otra persona eres tú pretendiendo que eres ellos con la respuesta. Y entonces eres tú en su lugar y no necesariamente sintiendo lo que ellos están sintiendo, sino yendo a ellos como si pudieras abrazarlos a larga distancia. Tienes una compasión por otros en, los que, en la que no necesariamente haces mucho ni sientes lo que ellos sienten, pero sí los abrazas. Tienes una compasión por ellos, así como tendrías por tu hijo, por ese niño que se cayó y que se rayó o se rompió la rodilla. No se trata de sanar su rodilla, ni de que te duela tu rodilla, sino se trata de abrazarlos, de sostenerlos y de amarlos tanto para que sientan de tu parte algo que no esperaban, quizás algo que viene del otro lado del velo. Cuando lleguemos al cuarto atributo, voy a explicar esto más y ustedes van a saber más de eso que vamos a llamar como otra faceta de la compasión. Pero esto es similar a la número cuatro. Compasión por otros es lo más común que ustedes podrían tener. No es necesariamente que te vuelvas empático con ellos. De hecho, eso incluso podría ser peligroso si alguien tiene un dolor horrible debido a que perdió a alguien y tú tienes la habilidad de ser empático y de sentir lo mismo y ese dolor. Eso te afectaría. O si ellos tienen miedo, ellos tú también lo sentirías. Pero si tú te haces a un lado, estás separado, y tu tarea es abrazarlos, sostenerlos, incluso a larga distancia, o estar ahí para ellos. Algunas veces la mejor compasión que puedes tener en persona es permitirles hablar. Si tú estás ahí y los amas mientras que te hablan, esa es la compasión más elevada que puedes tener en ese momento por alguien que está en dificultades. Y si lo estás haciendo a larga distancia por un grupo que ha sufrido algo juntos, imagínate abrazándolos a todo, a todos, dándoles paz, lo que estás enviándoles y esperando que ellos reciban con un corazón abierto, es eso que tú recibes cuando te das cuenta que estás siendo abrazado por Espíritu, por Dios, que conoce tu nombre. Entonces, tú puedes proyectarle a ellos ese sentimiento de paz y de comprensión para que ellos logren atravesar, cualquier problema o dificultad por la que están pasando, o si estás mirando a un grupo o a una cultura y tienes compasión por ellos, tú sientes que estás abrazándolos a través de su dificultad para que ellos tengan menos ansiedad y no tengan miedo. Si quieres tener compasión por el planeta en este momento, Tal como funciona en este rompecabezas que ustedes han llamado el virus, lo que quieres proyectar hacia el planeta es paz, claridad, comprensión, ausencia de miedo. Tú puedes hacerlo, puedes hacerlo. Porque tú tienes la luz, la luz que figurativamente puede ser enviada incluso a grupos inmensos a través de la energía de tu apariencia llena de paz y de tu conciencia. Últimamente en este planeta ustedes han comprobado que la conciencia es energía, es un jugador en la física. Y ustedes ahora lo saben. Eso va a ser visto incluso de una manera más grande a medida que avanzan. Eso significa que tú, ustedes, como trabajadores de la luz, pueden tener compasión por otros y que ellos la pueden sentir. Y eso limpia, aclara el campo alrededor de ellos y les ayuda a lidiar con el problema o la dificultad que tienen. ¿Puedes enviarle compasión a la tierra? Sí, sí puedes hacerlo. Un grupo de ustedes puede hacerlo, enviar esa compasión, para salir de esto sin la ansiedad y sin el miedo, esas cosas que acortarán tu vida. Esa es tu re la respuesta. La compasión por otros en este planeta, incluso de uno a la vez, o incluso a todo el planeta, es más grande de lo que tú crees, de lo que ustedes creen, y ese es el verdadero trabajo y el verdadero talento de un trabajador de la luz que está escuchando este programa. Es para eso que estás aquí. La conciencia cambia este planeta. El amor siempre es la respuesta. Regresaré. Y así es.